Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa, Peña? En este programa, como os prometimos, vamos a visitar un cultivo de mega plantas de marihuana y además completamente legal. ¿Lo queréis ver? Eh, tenemos acá unas variedades muy fuertes. Eh, muchas personas dicen que no se puede hacer monster Plan en CBD. Pues yo quiero mostrarles... Un super cruce que tenemos, que estamos adaptando a este clima, estamos creando una genética super especial colombiana, que sea un monster plan que a comparación de los otros cultivos de CBD, no tengas que sacar 150, 300 gramos, sino 3, 4 kilos, que va a marcar la diferencia en tus cultivos. Tenemos una rubelaris, que es única en, en Latinoamérica, solo se encuentra en Rusia y la tenemos acá, dicen que las... Que las rubelaris no crecen. Pues yo tengo una rubelaris gigante. Eh, tiene 20 años con nosotros. Tenemos, también estamos trabajando muy fuerte en el CBG. Yo quiero que vean un poco más de estos monster plan Y la gente pueda tener la capacidad. Los que quieren tener una sola planta. Y tienen una sola planta. Y van a recoger en una sola planta lo que tienen en 20. Vamos a dar un paseito por el jardín cierto Y les voy a ir enseñando las bebés. Esta princesa. Es la piña limón, esta es una megalodón, las megalodón siempre se van a caracterizar porque van a ser más grandes que todas sus otras hermanas. Ellas dan mucho más oxígeno que los pinos, que los robles... Eh, son plantas con las que podemos generar energía, podemos hacer combustibles, podemos hacer textiles, podemos utilizarla para alimentación, para recreación, para salud. Que pensamos que una planta que tiene tantos usos, que podemos utilizar desde sus raíces hasta el oxígeno que nos da, pues el futuro va a estar lleno de muchos cultivos. Y si nosotros no nos enfocamos en una forma de cultivo regenerativo, en una forma de cultivo orgánico, pues realmente tenemos como cambiar el mundo, pero lo vamos a acabar entonces por eso en Cana Organic pues, nos hemos encargado de hacer eh, un sustrato especializado con el cual podemos regenerar por medio de, de micelios y otros elementos que utilizamos en él podemos regenerar pues, eh, los suelos, no estamos de acuerdo en el uso de sales porque las sales lo que hacen es que erosionan y con el tiempo pues, vamos a dañar toda esta tierra que por, el, que por el contrario por medio del cannabis, del cáñamo podemos regenerar entonces, por eso nuestro, nuestro sustrato, nos enfocamos en técnicas ancestrales y es regenerativo. Utilizamos también todos nuestros alimentos orgánicos, porque no nos parece leal el trato y estar frente frente al universo tratando de, de vender salud o de vender algo que realmente sea un producto honesto utilizando químicos, porque realmente no vamos a vender salud, vamos a vender eh, esa enfermedad, no va a ser un producto honesto, entonces por eso nos hemos pues como tanto enfocado en estas técnicas. Esta es otra piña limón, pero acá la sigue un megalodón, y miren esto, ella siempre va a ser superior, ella siempre les va a mostrar mucho más tamaño, Siempre va a rebasar a sus hermanas. Eh, hacemos mega plantas, estas son las, las plantas que hacemos. Tienen cuatro meses de, de, de su periodo total, están en floración en este momento. Le falta aproximadamente una o dos semanas para terminar su proceso. Tienen, como les decía, cuatro meses y venimos pues trabajando genéticas. Ya hace muchos años atrás tenemos nuestras genéticas propias y estabilizadas. En las índicas hemos alcanzado a recoger, la máxima que recogimos fue 7 libras por una índica. Y en la sativa, si es mucho más producción, recogimos 7 recogimos libras por una sola planta de sativa. Por acá tenemos una mango berricus, que es creación canorganic. Huelela, es algo especial, afrutado, sabroso. Vamos por acá, vamos, vamos, tenemos la otra, megalodón. Mírenla acá, qué hermosa. Y les voy a presentar la reina y la princesa del jardín, nuestra rudelaris, nuestra amada rudelaris. ¿Quién decía que las rudelaris no podían crecer? Todas las plantas tienen un recuerdo ancestral de gigantismo y más las de cannabis. Nosotros limitamos las plantas de cannabis cuando las encerramos en habitaciones. Cuando ellas sienten otra vez su expresión, como vinieron, se van a explotar. Esta es la reina del jardín. Colombia estamos asesorando ahorita tres empresas, incrementando esta metodología orgánica, esta metodología regenerativa, como les decía, pues para aprovechar todos los recursos naturales y que se tienen. En Argentina tenemos un proyecto también muy interesante en un desierto, en San Juan, en este proyecto también estamos implementando esta misma metodología, como les decía, la misión de, de Cana Orgánica es que entre más empresas eh, podamos asesorar, entre más podamos lograr cambiar la metodología de, de cultivo, pues no solamente vamos a hacer un bien a la humanidad sino un bien al planeta también. Si nos ponemos a mirar en cuestiones de dinero, que es lo que ahora pues más interesa a las, a las grandes empresas, pues las flores orgánicas tienen mucho más costo también. Entonces empecemos a mirar realmente este tipo de metodología, que es algo muy interesante. La rudelaris. Por acá tenemos otra megalodón. Oh, gigantesca. Terminamos con una piña limón y venimos por acá a mostrarles una muy hermosa. Se llama Nasa, la estamos creando apenas, está en un F3, pero miren esta especialidad. ¡Ah, mamacita! Es hermosa. Y así terminamos por el recorrido en los jardines canorgánicos.